Compañeras y compañeros, estamos con Laura Eres, la compañera que es Secretaria de Finanzas de Atencapital y que hace un trabajo muy minucioso eh, todos los meses. ¿Querés contarnos un poco de eso, Laura? Bien, primero, hola, Ángel. Eh, eh, Partido de, de que nosotros como seccional capital, eh, multicolor, barmellón, eh, tenemos un modelo sindical en el cual es un modelo sindical democrático, abierto a las bases, ...donde las finanzas eh, es un punto clave y programático... Eh, ...donde esas finanzas son públicas... Eh, ...donde en cada mes eh, se publican en nuestra página... ...donde cualquier compañero o compañera... puede acercarse a la seccional y ver todas las facturas... ...y demás que, que, que gastamos, incluso esas finanzas... ...que se publican mes a mes... Bien, por eso, además de la denuncia pública, eh, digamos, de la política del TEP, eh, sostenemos que las finanzas públicas deben estar y tenemos que deben ser parte de toda política de la seccional y del, de Aten en su conjunto, porque la plata de los, afilia, de los afiliados y afiliadas es de los afiliados y deben saber en qué se utilizan e incluso hacernos sugerencias. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Fortalece tu sindicato. Afiliate a Aten. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Y las invitamos y los invitamos a que entren a nuestra página y puedan ver ahí la rendición todos los meses, ¿no? Así es, son pulcas, así que pueden verlas en nuestra página de Aten Capital eh, y también en las redes como Instagram y la página eh, web. Bueno, muchas gracias Laura eh, por tu trabajo en la Secretaría de Finanzas y nos encontramos en el próximo micro. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.